vamos a recibir a Fabio D'Aquila, coordinador general de Fuerza Bruta, con un fuerte aplauso. Bienvenido Fabio, ¿cómo estás? Hola Fabio, un gusto. Hola, hola, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Buen día, un gusto saludarte. Bueno, muy contentos también de saber que falta muy poquito para que la provincia de Mendoza vuelva a recibir a este gran espectáculo, Fabio, que ya está cumpliendo cerca de, de 20 años, ¿no? Sí, miran, este espectáculo claramente de Club Guaira es que estamos llevando sí. para sí. presentar ahí en Mendoza Lo estrenamos en el año 2011 ah, en parte, claro Y a partir de ahí fue, fue digamos eh, Sufriendo como diferentes Sufriendo uh -huh. no está buena la palabra Fue recibiendo diferentes uh -huh. modificaciones eh, lo Fuimos de alguna forma como actualizando Ayornando, poniéndole eh, diferentes eh, escenas Se fueron agregando, uh -huh. se fueron cambiando Se fueron sacando de alguna forma se fue como eh, para nosotros, ¿no? Mejorando el guión. Y bueno, después tuvimos casi dos años y medio de pausa total. Claro. Eh, uh -huh. La pandemia obviamente no, nos pausó, nos puso en estado de modo avión, directamente, modo sleep de teléfono. De y bueno, y ahora, ahora revivimos. Sinceramente, eh, un, un, un gran momento. Eh, a partir de.. Eh, junio más o menos fue cuando nos pusimos así a trabajar al 100% porque teníamos la posibilidad de presentar nuestro show nuevamente en el Estadio Obras. Uh -huh. y, y bueno, de alguna forma eso fue lo que, eh, lo que generó que el motor arranque nuevamente y que bueno podamos nuevamente presentarnos, uh -huh. poder estar de gira. Eh, de hecho, así como eh, de como de 0 a 100 ¿no? Eh, directamente eh, nos estamos presentando ahora el 20 de septiembre, va a ser el estreno en Mendoza sí. eh, el equipo va a estar llegando una semana antes para montar, para preparar todo, claro. y también el 29 de septiembre vamos a estrenar el show en Corea, o sea, son dos compañías Bien, que arrancan bueno. casi paralelamente así que buenísimo, para nosotros buenísimo y, y de alguna forma volver a sentir eso, ¿no? De que, de que que, están, que volvimos a arrancar. O sea, ya tener dos compañías a la vez es como... Es un montón, claramente Es un montón, ¿no? Y es como un estado eh, al cual, de alguna forma, estábamos acostumbrados a trabajar eh, prepandemia, ¿no? Era, claro. un, era un estado casi normal. Dos o tres compañías funcionando, algunas, ¿no?, que se cruzaban, algunas estaban como una semana, eh, tal vez, a la vez, pero se iban cruzando y bueno, eso, como te digo, como nos pone muy, muy, muy a tono, nos, nos volvió a poner en el ruedo otra vez y, y la verdad que claramente nos llena obviamente de alegría por otro lado nos llena como de orgullo, ¿no? de poder estar presentándonos nuevamente, además algo que, que para nosotros es súper importante es, es eh, la gente, ¿no? el equipo que viene trabajando con nosotros, ¿no? desde actores, técnicos, eh, que están en esta en esta compañía eh, hace muchísimos años que trabajan sí que están en este en este haciendo este show claro. y, y, mu y muchas veces eh, esos compañeros eh, de, de, técnicos actores actrices etcétera, etcétera se convierten como en familia viste no, te doy un por supuesto, ejemplo nos, pasan nos vamos ahora a eh, Corea o, o estuvimos de gira en China uh -huh. en China tus tu, tu relaciones con, con los que tenés alrededor, ¿no? Es muy difícil, ¿viste? Eh, relacionarte con, con gente de China que claro. no habla su idioma, es, es muy difícil. Entonces, todo queda como muy... y, y se va armando mucho mucho ese, ese vínculo viste, casi familiero sí. de hecho nos encontramos y es, es convivir y, y, y, y recordar todas las cosas compartidas y las que vas a seguir compartiendo Fabio, para Así la que... gente que por ahí no conoce mucho Fuerza Bruta nunca ha tenido la oportunidad de ir ¿podrías explicar en pocas o muchas palabras como te salga, qué es fuerza bruta, porque llamarlo obra suena por ahí muy loco, quizás es más una experiencia. ¿Por dónde va este espectáculo? Bueno, caracterizado por las grandes puestas en escena, estas grandes estructuras, la tecnología que usan también. Sí, eh, para a nosotros nos gusta mucho una definición que una vez escuchamos que lo llaman teatro de acción. Ajá. La verdad que, que adhiero adhiero a, a, esa, a esa definición. De alguna forma siempre es muy difícil definir a, a algo con una sola palabra, pero adhiero a que, que entramos en eso. Eh, para nosotros... Es teatro, uh -huh. pero no es teatro con butacas, ¿no? No claro. es el, el, el teatro al cual estamos acostumbrados. El público está de pie en este espectáculo, ¿no? Claro. ¿eh? Bien. Claro, en nuestro caso el público está de pie. Nosotros venimos de una generación que nos motivó muchísimo los conciertos, los recitales uh -huh. entonces queríamos tratar de tener eso no, algo relacionado al teatro pero donde el público esté más, más participativo más presente, que no esté solo en una butaca uh -huh. y que no exista esa diferencia entre el escenario y el espectador claro. en nuestro espectáculo hay una barrera los actores... claro. Claro, esa sí. barrera la queríamos siempre saltear y, uh -huh. y de alguna forma eh, digamos, si bien siempre está esa barrera pero tratamos de que sea lo más chica posible, ¿no? Y que sí. nuestros actores puedan, actores y actrices puedan, digamos, interactuar con el público, que el público participe, que el público uh -huh. se divierta, que el público la, pasa, la pase bien. Sinceramente, es como, de alguna forma, esto. Es buscar que el, que, que el público tenga una experiencia y, y que se lle y que se vaya con, con energía, ¿no? Que, en, que entre a nuestro espectáculo y que realmente se vaya modificado con lo que le pasó. Y, y vamos a buscar a eso, ¿no? A, a, a los sentidos, a las emociones. Uh -huh. Y en especial, después de, de, de, de lo vivido, a buscar eh, esa emoción de, de, de, de, de salir, de sentirse bien, ¿no? Uh -huh. eh, Por sentimos. Eh, por lo, lo que vivimos, mientras estas dos semanas que hicimos, es, perdón, estas cinco semanas que hicimos el show en obras, que la gente tiene muchas ganas de conectarse con, con lo que le hace bien, ¿viste? con cual. sentirse bien. Y, y de alguna forma alineamos el, el espectáculo también para que, que vaya a eso. Eh, nuestro espectáculo, eh, de alguna forma, eh, en, su, en algún momento tenía una cosita, algunas cosas que eran un poquito más oscuras o más reflexivas, y ahora medio que limpiamos. Va, fuimos a, a esto, ¿no? a, a, a, a que se conecte mucho con el público, a que se conecte mucho con, con esto: con el de estar bien, con el de disfrutar, con el de, de estar, eh, digamos, de hacer algo en común ¿no? entre el, los actores, las actrices y el público. Es que me imagino que debe ser súper interesante el proceso. Eso creativo, porque es constante de la recreación, de las incorporaciones de nuevos eh, tecnología y distintos segmentos en este espectáculo. Se va llornando, va creciendo. Totalmente. Eso de alguna forma es lo más nutritivo, ¿no? Porque eh, al no, digamos. Nuestro espectáculo no tiene un guión y un texto, entonces claro. no nos tenemos que atar a eso. Claro. Entonces nos da mucha libertad como para poder seguir este, probando. Eh, eh, el, el espectáculo tiene varios años, ¿no? desde el 2011 hasta ahora tiene varios años, pero en ningún momento nosotros sentimos que fue el mismo. Que vos vas a reconocer, si ya lo viste, vas a reconocer las escenas. Está el personaje que corre, uh -huh. que es un, un, un personaje eh, que va, eh, digamos, eh, atravesando obstáculos, digamos, alineados... ¿no? el de ahora el actor? Que es que Santiago Raca... Bueno, Sí, Bueno, Santi, Santi está... Mira, los actores y las actrices rotan en todos los roles. Ajá. Digamos, todos hacen todos los roles. Bien. Pero bueno, Santi justamente, uno de los roles que hace, y lo hace excelente, excelentemente bien y nos nos, nos encanta, es ese personaje, ¿no? uh -huh. es el tipo que corre y ese tipo que va que va este, rompiendo obstáculos y que va, va avanzando, ¿no? Eh, y, y con Santi la verdad que hace mucho que trabajamos, con Santi tuvo de gira con nosotros, viajó, la verdad que es un lujo poder seguir contando con él, la compañía, sinceramente, porque además él tuvo un gran crecimiento como actor y, y la verdad que, que forme parte de la compañía y que encima puede estar de local, ¿no? Obvio. Está claro. buenísimo. Así, así como sus otros compañeros, pero en este caso él tiene una localidad que, que es muy válida, muy Obvio. válida. También estuvo Luciano Correa, ¿no? En ese rol, creo que en También, Correa, sí. en Japón. Bueno, ¿Ah? sí, Luciano, sin ir más lejos, ahora está en el... Va a estar en el cast de Corea. Ah, Luciano ah, se bien. va a Corea. Luciano se va a Corea. Eh, de, de hecho, el, el, más o menos el, el 20, el 22, eh, Luciano está viajando para Corea. Gran Luciano actor, está gran en España. Artista. De hace, sí, de hace es un tiempito está en España. Y bueno, va a hacer el show en Corea también. Así que bueno, están, están los... Eh, están, ellos están. Qué Está lindo, buenísimo bueno. Que estén. Habla de sí. lo universal que es este espectáculo, además, porque vos decís, en Corea, en Japón, no han sabido llevar también a diferentes ciudades de Europa, en Estados Unidos, y todos por igual, hablando de diferentes idiomas, lo pueden experimentar, ¿no? ¿Tal cual? Sí, totalmente. Sabés que de alguna forma eh, el... Claramente el lenguaje está en el cuerpo, ¿no? Uh -huh. en, en el tipo de espectáculo que hacemos nosotros, el, el lenguaje está, se transmite a través del cuerpo, a través de las acciones, a través de las caras, a través de los gestos. Y en, en las diferentes culturas el trabajo es ese, ¿no? Es ver cómo conectás con ellos. Uh -huh. En los extremos. Acá es un extremo, uno de los extremos, donde sabemos que nos podemos tirar de cabeza arriba a la gente, <risa> abrazarnos, digamos, todo eso... Porque es nuestra cultura, nosotros claro. nos saludamos con un beso y un abrazo. Obvio. El, el extremo opuesto es eh, las culturas asiáticas, uh -huh. en especial China, donde Corea, Japón, donde ellos se saludan con la manito así de muy lejos, claro. no se acerca, están besos. Lo mismo. Para, para todo, ¿no? no nos podemos tirar de cabeza y abrazarlo en claro. el espectáculo, sería, sería una falta de respeto tremenda, uh -huh. entonces hay que ir buscando cómo, cómo les llegamos, no por ahí desde un juego más inocente para uh -huh. nosotros, pero para ellos es un juego al fin, y ahí ir como seduciéndolo para que terminen involucrados, saltando, bailando, para que se dejen mojar, para que se dejen mover para que se dejen que lo lleven de un lado para el otro, uh -huh. para que ellos mismos se permitan eso. Una, una pequeña anécdota que marca las diferencias. Uh -huh. Nuestro espectáculo, claramente el público está... Ahí. Parado. Sí. ¿Ah? Entra a un espacio, el espacio está vacío, pero uh -huh. está parado. Sabes que la primera vez que fuimos a Japón, la gente por sí sola, nadie se lo dijo, ¿eh? pero nadie le dijo nada. Se ordenaron como si fueran en filas y butacas mirando para un lugar que ellos, habían decidido, que ellos habían decidido que había que mirar para ahí. Que son muy disciplinados. Buenísimo. Buenísimo. Imagínate acá. Cuando empezó a empezar empezó la pero se empezó a venir todo arriba no la podían creer fue no buenísimo, claro. buenísimo. <risa> Fabio ha sido un placer enorme charlar con vos y nos alegra muchísimo, muchísimo que los mendocinos puedan vivir esta experiencia que es Fuerza Bruta Guaira vamos a poner en pantalla allí la página para todos los interesados que puedan ir a comprar su entrada en tuentrada.com siguen a la venta, son dos semanas únicamente que están aquí en la provincia de Mendoza así que no se los pueden perder Fabio, beso grande y que sea con todos los éxitos todo lo mejor, muchísimas gracias y, y bueno, vengan a disfrutar